¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Sucio de Adersid Y bueno, hoy les voy a mostrar una de mis últimas recogiditas La última recogidita, de hecho Que la acabo de hacer después de volver de las vacaciones Es un, una recogidita modesta Dado que las vacaciones me han dejado literalmente fundido económicamente No sé lo que voy a hacer Pero al mal tiempo, buena cara Y qué mejor cara que este lotecito de cosas vamos a empezar viendo los juguitos de family si les parece estos juguitos los conseguí en un local de Bariloche el cual se les voy a decir voy a decir la verdad me rompieron el, el OPI con los precios eh, pero la verdad es que tiene algo que no se consigue en prácticamente ningún lado, que son ejemplares originales de 2.90, sin uso. Eh, el precio es bastante caro, me salieron, la verdad prefiría no recordar, no recordar ese momento. Pero bueno, acá tengo un ejemplar estrellita con puntas redondeadas, con un bello destenido por el tiempo, no sé si se llega a apreciar con la cámara. Hace mucho que no me encontraba con uno de estos. El juego, el juego es, la verdad es que es una gran decepción, yo pensaba que era un puzzle, pero es, no es ni más ni menos que una, una máquina de esas tragaperras, como le dicen en, en el hermano País de España, el cual básicamente no, no voy a jugarlo jamás. Y este, la tapa, yo creo que la tapa de por sí ya hace que el juego se pague solo. Es un juego bastante, bastante mediocre. Una especie de Paperboy, pero con gente andando en rollers. Eh, no, no, no los olí todavía, eh, con su permiso, ¿eh? Color a nuevo. Por otro lado, mi amigo personal, OJ, un gran artista platense que les recomiendo lo busquen bajo el nombre de XOJX en Instagram me ha decidido intercambiar este juego tan peculiar, el Bubble and Squeak el cual dentro de poco vamos a jugar con Caco, Caquito. si me estás viendo, te extraño en un próximo video de Arce. Eh, esto me pone muy contento lo hemos intercambiado por algo que todavía no, no definimos qué pero ya algo le daré, algo, algo le entregaré Luego, eh, luego he conseguido esta droga pura, droga simpsoniana, la cual me, me ha dejado así como bastante estupefacto, sobre todo estos, estos llaveritos. Vamos a empezar a mirarlos. El arte es bastante singular. Al parecer a Lisa no la querían mucho, puesto que es la peor dibujada de toda la familia. Las miraditas. Las boquitas son muy raras, miren ese barro, los que tiene. Ahora lo vamos a ver. Y acá Lisa, con Homero caminando, Lisa parece el señor Burns, más que Lisa, un señor Burns chiquito. Con ese bracito tan raro, ¿no? Muy, muy chistoso la impresión. Son, son cuadraditos, rectangulitos de goma Eva, con una impresión, no, no, no sabría decirles la técnica que, hay, que han utilizado. Tenemos a Homero caminando con Lisa. Lisa con el saxofón y le escribieron mal el nombre. Lisa con Z. Bart intentando matar a algún pajarito. Pésimo ejemplo para los niños. La verdad, pésimo ejemplo. Bart andando en bicicleta. Muy llamativo es el corte repentino que tienen las ruedas. La rueda trasera, quiero decir. Se a disculpar, un error. Un bar jugando al paddle con una cara de aburrimiento bastante explícita, ¿no? Digamos, con dos pelotas ahí, parece. tal vez sea todo simbólico esto. Tiene una composición al estilo de cartas de tarot. La familia Simpson, toda, en todo su esplendor. Bart, obviamente, el del que iba a ver más era de Bart el cual siempre fue el favorito, el que más vendía, digamos, ¿no? Andando en skate en una posición poco recomendable Y acá, Bart eh, a punto de, no sé, hacerle algo al televisor Esa misma tarde me conseguí esta... estas tarjetitas de los Simpsons las cuales, bueno, acá como verán yo iba a hacer un unboxing, pero vamos a hacer un unboxing falso, porque la historia es así, yo había hecho otro video, con todos esta, con la recogida de esta, pero mientras estaba haciendo el unboxing me, me, me, me cagué encima, así que arruiné todo el video, y bueno, ahora lo estoy haciendo de nuevo. Algo muy peculiar es que... Como verán, acá lo estoy censurando para no, no quemar a nadie, pero... Acá hay un tal Ano. Ah, hay, un, hay una cintita con un nombre y apellido y el valor, fíjense bien, de 50 pesos. Y acá adelante dice 120. Lo cual solamente puede significar una cosa. Alguien estuvo circulando por aquellas ya famosas ferias que se hacen en el capital federal en las cuales reservas por internet tus compras y una vez al mes la gente se junta a una vorágine de coleccionismo y nostalgia a las cuales he acudido y suelo acudir cada tanto lamentablemente no, no soy tan pudiente como para gastarme tanto dinero mensualmente pero alguien las ha comprado ahí a buen precio y luego me las vendió a más del doble que igualmente el viaje a Capital me sale más caro que la diferencia de esos 50 entre 120 pesos. Pero bueno, significa que caí con un, con un clásico revendedor. Vamos a abrirlo. Con el cartoncito. Con mucho cuidado le saqué las, las ganchetas. Para luego volver a ponerlas. Y empezamos. Era una, una carátula Una carta fallada, ya de fábrica Como verán acá Al parecer el, la, la, el cartoncito estaba doblado Y lo imprimieron sobre el cartoncito ya doblado y quedó así Como verán, esto no es un error de la cámara Sino que están mal impresos Están como corridos Este es el ejemplo más grotesco, me parece y algo muy singular de estas cartas que son todas sobre el capítulo de los Simpsons que se van de campamento en el cual, por una graciosa confusión, por una graciosa serie de eventos desafortunados a Homero se lo confunde con el, con el pie grande Hay una carta muy chistosa en un momento Acá, Homero, en tarlipes, ¿qué les parece? Ya por, ese, ya por esa cartita, vale la pena comprar el mazo. El comodín de los Simpson, hasta acá también lo lo taparon, qué extraño. Algo, otra curiosidad, ahí se ve que lo que hicieron fue eliminar una patita de la M directamente, por eso queda... O más separado, la, la N de la P. Sinceramente, hubiera preferido que le pongan los Simpsons directamente y me parecía un truco más noble. Aquí hay unas reglas, como verán, no es ningún tipo de carta que nosotros conozcamos. Estas, y las reglas vienen con dos juegos: uno es el juego de la verdad, el cual no, no sé qué, qué, qué, qué, qué diablos es, y otro es el juego de la memoria y bueno en este caso es un aburrimiento porque al parecer es basados en el código que tienen en, en la esquina superior izquierda de las cartas. Más cartitas, más cartitas. Bueno, eso sería básicamente todo el mazo de las cartas de los Simpsons. Y bueno, chicos y chicas, luego de, de mostrarles todo lo que conseguí, dejé mi escritorio hecho un desastre. Así que me dispongo ordenar, para tomar la leche y mirar nivel X. Yo los saludo y los invito a que nos sigan en Instagram, Twitter, Facebook y todas las redes sociales que ven acá arriba a la izquierda.